Bienvenidos al curso de contabilidad gerencial. La toma de decisiones normalmente es la actividad principal de cualquier área de gestión y esta va a todo nivel desde áreas principales hasta áreas de mando medio o incluso áreas operativas. Normalmente para esto se debe contar con información que esté amoldada para justamente esta toma de decisiones. Este tipo de información debe estar respaldada en información contable que debe amoldarse a las necesidades de estas decisiones y debe contar con información tanto pasada como también proyectarse hacia futuro. Sabías que con el análisis costo volumen utilidad puedes saber exactamente cuánto debes lograr de ingresos para poder obtener una utilidad deseada neta considerando todo lo invertido e incluso los impuestos a pagar o sabías que un presupuesto es el punto de referencia para el logro de las metas empresariales. Estas y otras interrogantes van a ser abordadas en el curso. Hola, mi nombre es Juan Aquiles Mangieri de la Cruz. Soy magíster en Administración Estratégica de Empresas de la Pontificia Universidad Católica del Perú y contador público, colegiado y certificado en el Colegio de Contadores de Junín. He sido gestor del Área de Operaciones y Caja del Banco de la Nación y ex colaborador de la Caja Huancayo en el Área Financiera. Espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender. Bienvenido.